Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España. Aquí estoy con mis perritos para festejar las navidades. Terry y Elvis quieren felicitaros la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo. ¡Feliz Año 2022! ¡Os queremos mucho y queremos que sigáis viéndonos! todo el año siguiente y que el COVID se acabe y todo sea me mucho mejor. ¡Feliz año 2021!